Saludos y bienvenidos a este video tutorial de KHM donde veremos cómo simular una columna de destilación simple para la separación de componentes. Antes de comenzar os queremos comentar varias cosas. Lo primero es que este programa, aunque autónomo, pertenece al paquete de simulación de Coco, que es un simulador similar a ChenCat, pero como siempre en KHM este programa es gratuito. Al menos en esta versión que permite crear columnas de hasta 150 pasos y 10 componentes bueno pues Chemsep sirve para describir o simular un único proceso de separación de componentes y no un conjunto de, de procesos no obstante el programa nos ha parecido muy interesante primero porque funciona muy bien ya que tiene gran cantidad de opciones y además porque es muy intuitivo y muy fácil de utilizar por lo tanto sería muy recomendable para utilizarlo en caso de la docencia y para aprender los distintos procesos de separación, e incluso en algunos casos lo recomendamos como ayuda previa al diseño de, de estos equipos de separación. El ejercicio que vamos a simular en este caso es un ejemplo que apareció en un proyecto final de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Alicante, eh, donde se trataba de realizar un diseño de una de las columnas dentro del proceso de producción de ciclohexanona a partir de la hidrogenación de fenol. Los resultados que hemos obtenido utilizando el Chemset han sido los mismos que mediante programas de pago, por lo tanto no hace falta ni decir los beneficios de este programa. Aquí podéis ver la pantalla principal del programa y en la parte izquierda, en esta columna de aquí, tenéis cada uno de los apartados que tendremos que ir rellenando para la simulación de la columna. Bueno, pues comenzamos. En primer lugar, escribimos el título, por ejemplo, prueba, y si queremos, añadimos comentarios. En este caso, no, no lo vamos a hacer. Seguimos, a... Seguimos al siguiente apartado y añadimos los componentes que deseamos separar. En est... En este recuadro de aquí podemos buscarlos y tenemos, en este caso vamos a tener ciclohexanona, ciclohexanol y fenol. Ciclohexanona, ciclohexanol y fenol. Debemos escribirlo como veis en inglés. Y ya está. Seguimos al siguiente paso. El de operaciones. En este caso va a ser una columna de equilibrio. Y la operación eh, destilación simple. El condensador va a ser total. Mientras que la caldera va a ser total. Podemos elegirlo. Aunque en este caso por defecto nos ha salido lo, lo que queríamos. El número de etapas van a ser 30 pisos. Y tenemos una entrada en el, en el piso 12. Perdón. Y tenemos una entrada en el piso 12. Vale, con ello seguimos al siguiente apartado el de operaciones. Con ello seguimos al siguiente apartado que es el de propiedades. En cuanto a las propiedades termodinámicas, el valor de la K, le vamos a decir que lo obtenga del de Chema. Y en cuanto a los coeficientes de actividad eh, del UNIFAC, El vapor de, de presión va a seguir una expresión de Antoine. Y finalmente la entalpía la vamos a considerar ideal. De todas formas podéis ir probando diferentes modelos eh, termodinámicos. Aunque este nos ha funcionado bastante bien. De las propiedades físicas. Eh, le decimos que use el modelo por defecto y en nuestro caso no existe en reacciones, así que no, no vamos a escribir nada. Bueno, aunque no lo hemos dicho antes, la caldera es parcial, también nos había salido por defecto. El siguiente paso va a ser describir de el alimento. Que, bueno, el alimento era en la, en la etapa 12. Lo vamos a escribir en flujos molares, aunque también podríamos hacerlos en másicos. Y decimos que entra en dos fases, Split. Y, que nos eh, y le vamos a especificar la temperatura y la presión. También podríamos eh, especificarle la presión y, y la fracción de vapor. La presión en newtons metros cuadrados va a ser de 6500 eh, newton metro cuadrado, Es decir, que esta columna trabaja a una presión bastante inferior a la, a la atmosférica, trabaja a vacío. Y la temperatura es de 371 Kelvin. Ahora escribimos el, el flujo molar de cada uno de los componentes, 0,9299 para la ciclohexanona, 52,8901 para el ciclohexanol. Y 22,3 para el fenol. Esto probablemente se deba a que no hemos guardado antes. Vamos a guardar. Ya está. El siguiente paso es escribir las especificaciones y vamos a escribir las presiones en la parte superior e inferior de la columna que son 6500 y en la parte de abajo 36.000 newton, newton partido metro. Vamos a suponer que no hay, no hay pérdidas de, de calor ¿qué? y que es totalmente eficiente. Ahora escribimos que el, el, el ratio de reflujo en el, en el condensador es 6. Y que la fracción molar del componente fenol en la caldera es 0,72. A continuación le damos al botón de play y simulamos. Le decimos que, que sí. La, la presión de vapor es, es inferior a la presión de la columna, so. así lo hemos dicho, OK. Y aquí lo tenemos. Aquí, bueno, aquí podemos ver las diferentes tablas. Por ejemplo, lo Aquí están los resultados de flujo. Hay muchísimas tablas que además podemos exportar al Excel. También tenemos gran cantidad de información que podemos sacar a través de, de las gráficas. Por ejemplo las densidades. De cada componente, las viscosidades. Etcétera. También veis en la parte inferior izquierda que el programa permite cambiar las, tanto las unidades que hemos ido escribiendo, así como las opciones del solver, aunque en este caso no, no hemos necesitado cambiarlas. Finalmente dentro de, de esta pestaña de análisis podemos ver que tenemos las, las gráficas más importantes. Podemos sacarlas de aquí. Así también como la, las tablas más importantes. El programa nos permite además hacer un, realizar un estudio paramétrico. Y nos da además el mapa de curvas de residuo. Si pinchamos nos aparece este cuadro de diálogo donde podemos cambiar la, la presión. Escribir el número de líneas que queremos obtener. Lo vamos a dejar en 9. Y vamos a decir que nos haga la simulación en un triángulo rectángulo y que nos muestre los, tanto los componentes puros como los aceótropos. Le damos a calcular y vemos que él solo va realizando poco a poco la simulación. es decir Va ejecutando y dibujando las, las, distintas, eh, las distintas líneas. Este proceso suele, suele tardar un poquito. Vamos a ir dejando que, que lo calcule él solo. Ya vemos como aquí nos ha sacado el aceótropo. A dibujando las curvas hasta que complete el total de nueve que le hemos especificado. Bueno, aquí tenemos la, la información de, esta, de estas curvas de residuo. Y con ello hemos sacado el mapa que también nos da bastante información. Bueno, con esto hemos terminado. Esperamos que os haya sido de ayuda. Muchas gracias por su atención. Puedes visitarnos en la página web www.cacheme.org. Si tienes cualquier pregunta, no dudes en escribirnos a info.cacheme.org.